Hola amigos, continuamos con la línea de ayuda con nuestra invitada especial Brenda Casas, la gerente de financiamiento de Citywide Home Loans. En verdad hemos tenido una reacción increíble con estos segmentos. Nos han llamado muchísimos comentarios acerca de este programa y los empleados de casino. Queremos volver a pasar esta información para los que no hayan nacido anteriormente. Brenda, mi nombre, hay una pregunta que viene de Juan que dice, eh, yo trabajo en el casino y escuché que hay un programa que ayuda a los empleados de los casinos para la compra de su casa. Explíquenos un poco más sobre esto. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Definitivamente este programa es excelente. Es un programa exclusivo de empleados de casino. Ofrece hasta 20 mil dólares hacia la compra de tu casa. Este dinero puede ser utilizado para tu enganche, costos de cierre y hasta para reducción del principal. Para calificar, necesitas ser miembro de la Unión Culinaria y haber acumulado un mínimo de 2 mil horas con la Unión. Y puedo decir que somos expertos en este programa. Hemos ayudado a cientos de familias de casino, trabajadores de casino, a obtener su casa en los últimos años. Así que llámanos ahora mismo para más información y saber si calificas para alguno de estos programas. Por cierto, Carlos, déjame presentarte un testimonio que tenemos de uno de nuestros queridos clientes trabajadores de casino que compró una casa con nosotros recientemente. Somos la familia Hassan y estamos bien agradecidos a Dios que ha usado a la Culinaria Union, a Brenda Casas, Giovanni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 Eh, llame ahora mismo al número en su pantalla y visítenos de nuevo en nuestra página de Facebook para más información para aprovechar esta oferta especial de mil dólares de crédito hacia su costo de cierre.